Se llaman las casas comunales. aquí se llaman centros de gestión intercultural, se llaman en todos los lugares. Eh, aquí hay varios puntos de interés, más arriba también hay, aquí hay algunos, algunas fábricas de productos lácteos, hay, como ustedes pudieron ver hay bastante lo que es el tema florícola, en la parte de más arriba hay un tema de, de sembríos de tradicionales de acá de frutilla y todo eso, hay varias tiendas y aquí también hay un centro de acopio de recolección de leche de la empresa Lordeño entonces, ahí en el centro de acopio de la empresa Lordeño es donde va a saber reunirse la gente con frecuencia siempre en la mañana y siempre en la tarde donde dejan el producto de el, el ganado entonces, esta sería la parte de San Domingo 2 si seguimos toda la ruta que está del arruinado hasta arriba en cambio encontramos la otra vía que baja otra vez para demasiado pronunciada y no va a subir, nosotros tenemos que regresar para el tema de la distancia. Eso sería con lo de este sector, hay bastante es bosque, algo de ganadería, y hay cualquier cosa como ustedes manifestaron que van a ir conversando con la gente de la comunidad, ahí pueden encontrar otros puntos de interés, eso sería el, con el asunto. Ya, eh, ya. Eh, bueno, buenos días con, eh, con todos, igual agradeciéndole a la municipalidad, a, a Jot, eh, al proyecto Tierra Pura. Eh, los chicos que estamos aquí presentes eh, somos eh, estudiantes y algunos ya es de estudiantes, graduados de ingenieros de, de ingeniería geográfica y del medio ambiente, ingenierías espaciales. Somos voluntarios para la comunidad, eh, la comunidad de Youth Mappers. El capítulo aquí en Ecuador se llama Geoma Vespe. Eh, nosotros también... Eh, Decidimos tener eh, este apoyo al proyecto en vista de que, primero en Ecuador, el mapeo comunitario, como le llamamos nosotros, no es de, de conocimiento público, ¿no? Entonces, la idea es trabajar con herramientas eh, de software libre, eh, aplicaciones que igual las personas que se queden con los chicos van a ver. Eh, son herramientas súper fáciles, súper amigables, incluso, comentábamos con los chicos, algunos parecen hasta videojuegos, que es súper entretenido. Y es una herramienta muy dinámica para que los chicos recolecten información. Entonces, eh, bueno, los chicos que estamos aquí presentes estamos a su disposición. Eh, vamos a quedarnos en pequeños grupos, vamos a quedarnos dos personas en cada lugar. Igual eh, no creo que nos perdamos tampoco. <risa> no, eso es lo bueno de aquí. Como, como les manifestamos al inicio, lo bueno de esto es que rutas principales son únicas y se les identifica claramente. Claro, igual eh, nosotros hemos eh, visto este sector en vista de que ya hay un proyecto previo en la forma remota. Como les comentábamos, de forma remota nosotros podemos ver maravillas, pero ya estando aquí es una cuestión muy diferente, ¿no? Pero eh, decidimos esto por el simple hecho, igual que usted también nos dijo, es un poco más conocido, para que vayamos haciendo un plan piloto, si se lo puede llamar así, para un posterior acercamiento después, ¿no? De esto de la toma de puntos. Y pues igual agradecerles y estamos a nuestro servicio, todos los chicos y gracias también. Sí. Sí. Bueno, hey.